Estos muchachos no cuentan con suficientes recursos para atender una patología tan importante. Quiero hablarte de Fundapafi. Es una fundación sin fines de lucro que se encarga de ayudar a los chamos que sufren de labio y paladar hendidos. Como parte del comité organizador, hoy quiero invitarte a participar en el segundo webinar Fundapafi 2020, del 19 al 23 de octubre de 8 a 10 de la noche, hora Venezuela. El webinar versará sobre cirugía plástica facial y corporal, así como alternativas no quirúrgicas. Inscribirte es muy fácil. Solo debes hacer, primero, tu aporte mínimo de 10 dólares. Segundo, llenar el formulario de suscripción del participante. Con tu donación estarás beneficiando a muchos niños que lo necesitan. Adicionalmente tendrás acceso a 5 días continuos de conferencias, de la mano de profesionales de la medicina con experiencia comprobable, son cinco días de conferencias e información muy importante a tu disposición. En BK Soluciones Publicitarias tenemos un compromiso con la sociedad.